Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco, vengo coordinando Talleres de Escritura desde 1979 y pocas veces he sentido tanta satisfacción con un discípulo como con Pablo Laborde. Pablo Laborde es un excelente escritor, entró en nuestro taller hace unos años, ya viene protagonizando la cultura, está publicando en el editorial Barehaus, un libro mejor que otro. Les propongo que vean un, una serie de videos en donde junto con Pablo trabajamos en el taller uno de sus mejores cuentos que es Dar el pinet. Van a encontrarse con un arsenal de procedimientos y de herramientas para mejorar la escritura de todos ustedes. Pablo no trabaja más en el taller porque bueno ya no me queda mucho que enseñarle hasta diría que no me queda nada por enseñarle pero en el momento en que estuvo, de todo hizo alegría, porque realmente era una maravilla ver cómo crecía más y más y más a cada semana. No se pierda entonces esta lista de reproducción, esta serie de videos, trabajando el cuento de Pablo Laborde, Dar el Pinet. Van a ver qué cuentazo y el trabajo que hemos hecho juntos. Los dejo acá, like si les gustó, compartan este video y sobre todo la serie de Dar el Pinet el video que me llamaba corregir sin red y va por 1, 2, 3, ya lo van a ver se lo dejo acá arriba Hasta <música>